y ya lo tendríamos colocado veis queda súper bonito y le da otro toque al vestido vamos a ponérselo a, a mía enamorada bueno pues mira tenía estas hojitas que las compré en un bazar eh, cuerda de manualidades le llaman y la, la verdad es que cuando la vi eh, son de estas cosas que no sabes para qué la vas a utilizar pero que las compras y mirad las he puesto en el vestidillo y me gusta cómo han quedado eh, os voy a comentar que hoy quería ponerle zapatitos no quería hacerle los zapatos quería ponerle de los muchos que tengo comprados y por eso hemos cambiado la piernecilla todos los patrones os los dejaré eh, junto a los patrones de mi enamorada los calcetines los he hecho igual que nos enseñó a hacer nuestra compañera rosario os también os dejaré el enlace a esta a este vídeo de cómo hacer los calcetines y bueno pues simplemente deciros que la piernecilla es igual solo que es un poquito más bajito de lo que es la zona del pie veréis que es prácticamente igual y, y bueno la braguita es eh, la que le hicimos a a mi adormilona y ahora vamos a probarle el vestidillo porque ya con esto daría por finalizada a mi enamorada le iba a poner un lacito rojo pero creo que ya es demasiado rojo lo voy a dejar así que así también me gusta un montón que le queda buenísimo Pues ya solo nos queda abrocharla y estará lista para ir en busca de su enamorado Isan. Mirad qué mona que le queda. Estas hojitas son súper, súper bonitas y la verdad es que le queda muy gracioso. ¿Veis lo que os digo? Quizás sea demasiado rojo si le ponemos el, el lacito. Yo creo que así como está, está bastante bonita. Pues hemos terminado a mi enamorada, vamos con dicen Enamorado.